Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Son las 8 de la noche en Argentina y quiero contarles que estoy empezando una serie de vivos que van a salir todos los días de semana a este horario durante varias semanas, cuatro, en el marco de eh, la actualización académica en tecnologías digitales y educación del INFOC, del Instituto Nacional de Formación Docente. Tengo el gusto, en el marco de esta actualización, para nivel primario y secundario, de encarar el trabajo en el módulo 1, la primera galaxia, junto a un gran equipo coordinado por Verónica Weber, mi querida Verónica Weber, que veo que ya está por ahí. Quiero contarles que en esta forma de organización, en semanas, la primera está dedicada a que trabajemos con las colegas y los colegas que están iniciando mañana esta actualización, a la que es un enorme orgullo darles una vez más la bienvenida y una emoción también. Quiero contarles que vamos a trabajar en primer lugar en una idea que planteé, planteé ya hace algunos años que tiene que ver con el lugar de las tecnologías de la información y la comunicación en relación con el enriquecimiento de las prácticas de la enseñanza, que es un tema que me apasiona, es un tema al que me dedico desde hace décadas. Es cierto que en lo que vivimos en los últimos años y fundamentalmente en el contexto de pandemia, estamos volviendo a replantear muchas de las preguntas que nos hacíamos haciendo trabajo de investigación, construyendo otras categorías de análisis y vamos a ir avanzando hacia ese lugar en el transcurso del desarrollo de este módulo. Sin embargo, quiero tomar un punto de partida que es un punto de partida político, es un punto de partida epistemológico, es un punto de partida conceptual y también metodológico que tiene que ver con cuál es nuestro modo de pensar esta, eh, esta vida profundamente atravesada por las tecnologías de la información y la comunicación que nos toca vivir a quienes educamos como ustedes, como yo, en este momento de la historia. Y entonces, para establecer este punto de partida, quiero hacer algunas consideraciones, consideraciones que tienen que ver con una serie de trabajos muy estudiados, los trabajos, por ejemplo, de Manuel Castells, de Burbules y Calister, de Edith Litwin, pero que los voy, de alguna manera, a agarrar acá, a rearticular, a sintetizar, para hacer algunos subrayados. Y ese es el único propósito que tiene este vivo, que va a ser corto, pero que espero que sea contundente y que les guste como punto de partida. Que eh, sea una invitación para quienes participan de la actualización, para que mañana tengan muchas ganas de abrir este módulo 1, esta galaxia, y empezar a trabajar y a construir colectivamente, en colaboración, juntas y juntos. Entonces voy a hacer esas precisiones. Eh, la primera tiene que ver con decir, bueno, la mayor parte de las actividades que se desarrollan en la sociedad ya desde hace bastante tiempo, están profundamente atravesadas por las tecnologías de la información y la comunicación. Quiero leerles muy brevemente una cita de Manuel Castells, permítanme hacer esto en un trabajo de 2001 que se llama La galaxia Internet. Castells escribió, Internet es el tejido de nuestras vidas. Si la tecnología de información es el equivalente histórico de lo que supuso la electricidad en la era industrial, en nuestra era podríamos comparar a Internet con la red eléctrica y el motor eléctrico, dada su capacidad para distribuir el poder de la información por todos los ámbitos de la actividad humana. Es más, al igual que las nuevas tecnologías de generación y distribución de energía, permitieron que la fábrica y la gran empresa se establecieran como bases organizativas de la sociedad industrial, Internet constituye la base tecnológica de la forma organizativa que caracteriza la era de la información, la red, Internet, una oscura tecnología que tenía poca aplicación, más allá de los mundos aislados de los científicos informáticos, los hackers y las comunidades contraculturales, se convirtió en la palanca de transición hacia una nueva forma de sociedad, la sociedad red, y con ella hacia una nueva economía. Internet es un medio de comunicación que permite por primera vez la comunicación de muchos a muchos en tiempo escogido y a una escala global. Del mismo modo que la difusión de la imprenta en Occidente dio lugar a lo que McLuhan denominó la galaxia Gutenberg, hemos entrado ahora en un nuevo mundo de la comunicación, la galaxia Internet. Palabras escritas por Manuel Castells en el año 2001. En ese momento ya nos quedó claro, y me parece importante hacer este subrayado, que si las tecnologías de la comunicación y la información atraviesan la mayor parte de nuestras actividades sociales, culturales, organizativas, educativas también, entonces acceder a las tecnologías, comprender sus alcances, recrearlas críticamente, es un derecho, es un derecho, no es ni una, eh, ni una sofisticación, ni algo que nos trae una aura de modernidad, ni algo que puede estar o puede no estar, es un derecho, es un derecho, entonces, ese derecho tiene que ver con el acceso, ese derecho tiene que ver con la comprensión, ese derecho tiene que ver con la recreación crítica y no da lo mismo tenerlo que no tenerlo. Entonces ese es el primer subrayado que quiero hacer. En ese sentido, el segundo subrayado tiene que ver con decir, bueno, no da lo mismo poner una tecnología o sacarla, muchas veces escuchamos decir, no bueno, lo que importa son los fines, podemos llegar por el medio que sea, pues no, pues no, si las tecnologías integran las tramas sociales, las tramas culturales, las tramas en las que se construye el conocimiento, entonces necesitamos pensar que nosotros tenemos que ser parte de esa configuración, estar adentro de esa configuración, querer comprenderla. No da lo mismo ponerla que sacarla, porque... el el asunto, esta comprensión donde decimos la pongo, la saco, lo, import lo que importa son los fines, omite el hecho de que las tecnologías de la información y la comunicación también nos transforman, también nos reconfiguran, reconfiguran nuestros modos de pensar, de actuar, de conocer, de participar. Entonces, eh, es cierto tercer subrayado a veces escuchamos decir bueno pero yo puedo decidir no usarla claro por supuesto yo puedo decidir terminar este vivo y apagar el teléfono por el resto del día pero hay algo de este teléfono que ya está organizando mi manera de pensar aunque lo apague son tecnologías que en un juego muy complejo atraviesan nuestra subjetividad y entonces de nuevo no pasa lo mismo por, no, no da lo mismo ponerlas o sacarlas. Son parte de estas configuraciones subjetivas, sociales, culturales que tenemos que comprender. Un subrayado más. Las tecnologías no se incluyen para motivar a la gente. Muchas veces decimos, ah, no, bueno, pero si están es mejor porque los estudiantes se motivan. Así como se motivan, todos lo sabemos, se desmotivan. Eso que los divierte hoy, mañana ya los aburrió. Eh, hay un efecto de novedad, por supuesto, pero no ese es el sentido de la tecnología. La tecnología eh, necesita ser comprendida en, en esa trama que es compleja, que tiene que ver con los modos en que conocemos y el sentido... Fíjense, lo dijo, lo escribió Súbel hace tantos años. De la motivación tiene que ser intrínseco a la tarea. Entonces, la tecnología tiene un sentido de atravesamiento cultural, de un atravesamiento más complejo. No es algo que pongo saco porque se me ocurre. Si está, mejor. Si no está, igual da lo mismo. Motiva, pero si no motiva, nos los motivamos de otra manera. Quiero como asentarnos en una comprensión más compleja de esta cuestión como punto de partida de este recorrido que vamos a hacer. Y una, un quinto subrayado tiene que ver con decir que, afirmar que las tecnologías, a pesar de lo que muchas veces se planteó a lo largo de la historia de la tecnología educativa, no mejoran per se ni la enseñanza ni el aprendizaje, eventualmente pueden complicarlo, muchas veces nos damos cuenta y para quienes estuvieron en las, en las fases previas del programa Conectar Igualdad que manejar un aula con un dispositivo por estudiante, tiene una complejidad que es muy muy superior a, al hecho de no tenerlo. Y sin embargo queremos eso, y sin, sin embargo queremos que eso suceda, porque es un derecho. Y ese derecho de nuevo, de nuevo puede complejizar la práctica de la enseñanza. Y bueno, este es el asunto por el cual estamos acá por el cual queremos formarnos, por el cual seguimos eligiendo especializarnos en estos temas. Y en estos temas, como planteaba en Clave de Derecho, para quienes están aquí, que son colegas de secundaria... Bueno, la expectativa que nos genera, por ejemplo, la vuelta a la recuperación del programa Conectar Igualdad del programa nacional, nos pone en este desafío de volver a pensar la práctica de la enseñanza. Pero de nuevo, a la hora de pensar la práctica de la enseñanza, el sentido de la tecnología no es ni el del instrumento que se pone, se saca, no es el de la herramienta que da lo mismo porque sirve para algo que yo quiero, no. Esto es complejo, esta es una escena en la que tenemos que profundizar. Las tecnologías nos atraviesan, nos eh, atraviesan en formas que tienen que ver con nuestros modos de conocer, de hacer, de actuar. Y la pregunta que propongo y que les voy a proponer a lo largo de este recorrido es si todo eso pasa, si todo eso pasó con tanta fuerza en la pandemia, ¿cómo podríamos enseñar igual? que antes. De hecho, creo que no podemos. Entonces, con este primer puntapié conceptual, para quienes están participando en la actualización, se van a encontrar mañana en el recorrido que plantea esta primera galaxia con estos temas. Hay materiales, hay actividades, hay propuestas de trabajo en colaboración y vamos a tener mucho tiempo para profundizar estas cuestiones. Esta es Simplemente la apertura, el punto de partida, expresar que acá estamos hablando en clave de derecho, estamos hablando desde una perspectiva política, estamos hablando de inclusión, que no vamos a simplificar, no vamos a banalizar, nos vamos a hacer cargo del desafío complejo que implica la tecnología desde una perspectiva didáctica, que mira las prácticas de la enseñanza y hacia allá vamos. Juntas, juntos, estoy muy feliz y muy emocionada de estar acá con ustedes. Empiezo a despedirme, voy a estar mañana y pasado y pasado. Estos vivos son cortos, pero voy a leer eh, acá un ratito algunos de los comentarios y, y, y también destacando la presencia de todas las colegas y colegas del interior del país eh, y también no solo de quienes participan de, de esta actualización en su carácter de docentes que, que quieren, que desean formarse, sino también de todo el equipo, de coordinadores, de tutores, la coordinación central, Muchísimas gracias. Emprendemos un viaje, una aventura que va a durar para ustedes bastante tiempo, un año y medio. Para mí, un mes que espero sea intenso, sea de profundo aprendizaje para ustedes, pero también seguramente para mí, a partir de sus ideas, de los intercambios, del diálogo y de la conversación. Muchísimas, muchísimas gracias. Saludos, Chaco. Nos vemos. Nos mañana a la misma hora, a las 20 horas, 8 de la noche de Argentina, un ratito para hablar en el marco de esta actualización académica en tecnologías digitales y educación del Instituto Nacional de Formación Docente. Muchas gracias, les mando un abrazo gigante. Abrazo, Santa Fe, abrazos a todos.